Soy el doctor Ángel Gutiérrez Zavala, coautor del artículo Manifestaciones orales en pacientes COVID-19. La importancia que tiene este artículo es que muestra las grandes evidencias que existen en relación a toda la semiología que existen a cavidad oral en pacientes COVID-19 estas evidencias científicas se muestran en este artículo y será de gran provecho para estudiantes del pregrado de más de 15 facultades y escuelas que tienen programas de cirujanos dentistas y de estudiantes de posgrados en el área de la salud pública y en el área odontológica. Gracias.